¡Sí! que ¡Sí! <risa> Estamos aquí viendo nuestro futuro club Ah, entrando un pendejito no, no, no, no, no. Un pendejo cara de nepe Muy <risa> o sea, <risa> <risa> ah, <no>, mamón! <risa> <risa> para esa mamá te estábamos <risa> esperando <risa> No mames. no mames. A la mamada. Ya parece bar. Ahora Mira. El dueño del bar. El dueño del bar. Yo, yo acá, acá, acá. Yo. La prostituta. El Y el. La prostituta entonces. Vamos a ¡Ay! ¡No, <laughs> <laughs> ¡Oye, tranquilo viejo! pica. ¡Te lo voy a mandar, güey! qué? quieren? ¡Ahorita hay! ¡Vámonos! No hay otro más de verdad. Estos güeyes cortaron un bello, ¿Qué <risa>